hola chicos qué tal bienvenidos a un video más de fifa móvil los pues pasaron ya otros tres días y pues es tiempo de canjear nuevamente mis puntos de nostalgia como verán tengo 354 puntos de nostalgia actualmente acumulados así que vamos acá a la tienda para canjear cinco veces los sobres retros que hay por 50 puntos de nostalgia así que espero que tenga mejor suerte que la vez anterior vamos por el primero eh, quiero lograr conseguir este punto retro de, de cualquier programa porque este pretendo ahorrar los este puntos fama que me salgan bueno, se viene el primero no hay punto eh, retro de algún programa así que vamos a ver cuántos puntos de fama me tocan se vienen 30 pues no fue lo mejor así que vamos a ver por el segundo sobre de retro espero que sea un poco mejor que este como les digo, bueno ahí se vendió algo ya en mi, en mi subasta Bueno, como les decía, este, quiero conseguir este cualquier punto eh, retro de cualquier programa porque quiero estar este, canjeándolos porque los puntos Fama me los voy a ahorrar y ahorita les voy a decir por qué en un momento más voy por el segundo sobre retro espero que se venga ahora sí ese punto retro de cualquier programa a ver, vamos, vamos, vamos, dos, dos, dos no, De bueno, modo vamos a ver cuántos puntos Fama se vienen se vienen 50, vaya un poquito mejor ya, un poquito mejor, ya tengo 90 voy sobre el tercero Espero que sea un poco mejor y se venga ese punto retro. Vamos juego, dame ese punto retro que realmente lo ocupo. Porque quiero canjear este sobres en los, en los diferentes programas que hay. Así que se viene, no, se, viene se viene... Bueno, vaya, nada nuevamente. pero que compensen los puntos fama. Se vienen 50, bueno, está bien. Ya repetimos, muy bien. Vamos ahora este, por el siguiente sobre retro. Creo que sería el cuarto. Bien, vamos por el cuarto. Espero que se venga el número 2 arribita de las cartas, del sobre, perdón. Se viene... ¡Dena! Nuevamente no. Vamos, quiero 100 puntos fama. 100 puntos fama, por favor. Muéstrame. 50. Bueno, está bien. Ya van 3 de... Ya, bueno, van 3 de 4 con 50 puntos. Está bien. Ya conté 190. Y voy por el último. Pero que el quinto sea el bueno. Que me dé algún punto retro de cualquier programa. Porque realmente lo necesito Sé que lo estoy repitiendo mucho Pero sí lo quiero Espero que se venga aquí Vamos a ver Muéstrame ese dos arriba Bien Se viene un punto retro ¿Cuál será? Espero que sea Ya sea el de rivales de liga O el de carnaval Así que Vamos a ver cuántos puntos fama se vienen 25. Bueno No puedes pedir todo Te van a dar un punto retro No puedes exigir tantos puntos de fama Ok A ver cuál es el punto retro que se viene Bien de las rivales de la liga, bien, perfecto, es el que quería Ok, ahora vamos a ir a canjearlo Pues ahí están ya chicos, ya canje mis 5 sobres este, En esta renovación de 3 días, es la segunda renovación de 3 días Y pues tengo todavía eh, 104 puntos de nostalgia Así que únicamente eh, pues tendré que juntar otros 150 Para eh, en los próximos 3 días volver a abrir estos sobres retro Ahora voy a ir al programa de rival de la liga para cambiar ese punto retro, espero que se venga. Voy tras este bail retro, o pues ya en su caso, este la carta de bail original del evento de, de rivales de la liga. Así que pues voy por él, espero que se vengan tres jugadores. Ya saben que tenemos dos jugadores garantizados, así que espero que cuando le dé aquí tocar, que muestre ese dos arriba del sobre. Así que vamos por él: una, dos, tres. Muéstrame ese dos, ese dos. Bueno, campo. Eh, nada bueno, o nada genial más bien, vamos por el siguiente jugador, Creo que sea uno épico ¡BOOM! ¡Bien papá! ¡Bien papá! ¡Leonel Messi! de el 91 Es muy buena carta, la verdad es muy buena carta, no me lo esperaba, así que pues no me puedo quejar, hasta no me puedo quejar Bien, ahora este, porque voy a ahorrar mis puntos de fama? Y no los voy a canjear en este momento porque me quiero esperar el día viernes, chicos, me quiero esperar el día viernes Para ver qué jugadores este, exclusivos va a salir este, en esta oferta ya, ya saben que esta oferta va a estar disponible todos los días viernes Y pues de aquí, de aquí a que termine el evento van a ser tres viernes Así que se van a venir tres jugadores ¿Qué jugadores son? Bueno, este, si checan la página de Foodhead Y se van a la opción donde están los este, jugadores más recientes Vamos a poder encontrar tres cartas que no están en ninguno de los programas retros que están ahorita en el evento Y son las cartas de Thiago Silva, de Lewandowski y de Paul Pogba Las tres cartas son de GRL97 Así que, pues, aquí en la oferta dice que vamos a conseguir un jugador de GRL90 o más Pero esto, pues, a mi entender, yo te lo voy a decir por No se garantiza el Herl, el jugador de GRL97 Ya que, pues, si no, en, en, en la imagen de la oferta diría... KRL 97 en vez de KRL 90 o más ¿Y por qué tengo esta duda? Bueno, porque pues acá En el foro de EA De FIFA Mobile, este, encontramos Esta parte al final de, de, de, de, Del evento retro Que dicen que van a agregar un jugador Destacado retro cada semana Este jugador te va a dar La oportunidad de adquirir cualquier Carta del jugador ya existente A okay. ver, no, no, no, creo que me estoy Confundiendo a ver, mejor vamos a traducirlo y pues, se los digo en español porque lo estoy leyendo en inglés y pues no quiero este, malinterpretarlo así que ahorita regreso con ustedes ok ya estoy acá de regreso eh, me la quise dar ahí de está traduciendo en el, el, el, el de inglés a español pero pues para qué mejor le pido la ayuda a, a Google te dice también agregaremos semanalmente un jugador destacado retro esta oferta de jugador te dará la oportunidad de adquirir cualquier elemento de jugador preexistente que tenga Así como también la oportunidad de adquirir un nuevo jugador maestro exclusivo retro. Entonces chicos, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si en la página de Foothead ya encontramos la carta de Thiago Silva, Lewandowski y Popa en su versión retro con GRL 97. Esto significa que cada jugador, aparte de tener la oportunidad de adquirir su carta de GRL 97, vamos a tener la oportunidad de adquirir otras cartas que ya existieron en algún evento anterior. Como es en el caso, por ejemplo, de Tiago Silva Con Thiago Silva vamos a obtener la oportunidad de conseguir su carta de GR97 Y también su carta de GR94, esta de héroes nacionales de, del equipo eh, Su carta de GR91, eh, TOTS Y probablemente, porque esto es todo, es, es una suposición ¿eh? Eh, Es algo que yo estoy creyendo, no todavía no sale eh, en, en ningún otro parte oficial pero también es muy probablemente que vayan a poner su carta de GR90 de campaña. Ya que pues la oferta de jugador especialista que es el tr 90 o más. Así que Thiago Silva eh, ha tenido cuatro cartas. Bueno, tres cartas de GR90 o más. Y pues esta carta de 97 eh, que va a ser del evento retro. Eh, probablemente va a estar igual con Lewandowski. Lewandowski va a tener su carta retro de GR97. Y también este, pues, en el juego tuvo ya su carta de GR95. Del evento de los TOTS, esta carta eh, Ultimate que estuvo este, eh, la última semana en el, en el evento eh, También está su carta de GRL 93, eh, también del, del evento TOTS Tiene también una carta de GRL 90 del equipo de la semana Y pues también tenemos su carta de GRL 90 de campaña Y con Pogba pues es más o menos parecido Va a tener su carta de GRL 97 retro eh, Tiene su carta de GRL 93 de héroes nacionales del equipo tiene también una carta de GR91 del equipo de la semana Y pues también contamos con su carta de GR90 de campaña Así que según a, a lo que les acabo de leer Que eh, encontré en el foro de EA donde, donde dan toda la explicación de este evento Pues nos dice de que además de que vamos a, a obtener La oportunidad de conseguir la carta retro de GR97 También va a existir la oportunidad de conseguir Otras cartas ya existentes de esos jugadores Así que, pues me voy a esperar, me voy a esperar este hasta que salga eh, el jugador el día viernes, que sería este, el, el viernes 7 de septiembre. Y es por eso que yo voy a ahorrar mis, mis, mis puntos fama, porque eh, si es que la carta que van a poner eh, realmente es garantizada, eh, que sea un jugador retro, bueno, pues ya con, ese, con esas cartas de jugador retro, yo ya me vendría acá a lo que es el SBC. Y pues entrego esa carta retro. Y pues estaría consiguiendo los 500 puntos de fama que va a dar este SBC. Que al parecer eh, no veo ninguna parte que diga que únicamente se vaya a poder hacer una sola vez. Yo creo que va a ser repetible ese, este SBC. Así que si este, en el jugador retro especial que va a haber cada viernes está garantizado que la carta sea eh, retro, bueno, pues ya lo podemos poner acá en el SBC. Y obtener esos 500 puntos de fama. De ser así, pues antes de que termine el evento, pues estaremos juntando 1500 puntos de fama que podremos canjear en cualquiera de los sobres retro que están actualmente en el evento. Así que pues voy a esperar, voy a esperar hasta el día viernes. A ver qué es lo que sucede con este jugador especial retro que van a poner este, los días viernes. Pues de momento creo que ese sería mi consejo. Eh, espérense hasta el día viernes para ver qué jugador retro va a salir. Y cómo van a ser las cartas de estos. Y pues ya ustedes deciden si van y canjean sus puntos de fama por el jugador retro que salga este viernes. O bien pues los cambian por cualquier este, eh, oferta retro de los programas anteriores que ha habido en el juego. Bueno chicos pues espero que me haya explicado. Este, que lo hayan entendido. Traté de pues, de hacerlo lo más este, entendible posible. Y pues ya saben si les gustó el video por favor suscríbanse al canal